Informática química, diagramas de flujo y lenguaje binario, segundo código, etc. Entonces vamos a ver qué es esto del lenguaje binario. En la clase anterior habíamos visto o habíamos hablado de sistemas operativos, que era lo que estaba detrás de los computadores y que lo que me permitía a mí como usuario interactuar con aplicaciones. Ahora bien, ahora vamos a entrenarnos, o a entender cómo están hechas esas aplicaciones o de qué manera están hechas esas aplicaciones. Vamos a empezar a hablar de sistema binario o lenguaje de máquina, y es que en un inicio todo esto comenzó eh, con, con bits. Un bit es bueno, un estado, en este, en este caso vamos a reconocerlo como un estado, y representa un, una puerta abierta o una puerta cerrada. Eh, abierta representa uno y cerrada significa cero. Aquí hay un, un chiste de programación, bastante recurrente, dice que solo hay uno cero tipos de personas en el mundo, los que entienden binario y los que no. Ya vamos a ver qué significa ese uno cero. Um, entonces el sistema binario fue desarrollado, fue intuitivamente pensado eh, para las máquinas, para los computadores. Que inicialmente estos microchips no eran microchips, sino que eran macrochips eh, y eran formados por diodos. Un diodo, por si alguno de ustedes no conoce el, el, la terminología de electrónica, es un dispositivo que permite el paso de la corriente en una sola dirección. ¿sí? El, el los electrones, que son un flujo de corriente, se mueven en esta dirección, de izquierda a derecha, si este es el símbolo de diodo. Si yo a, esta a este circuito le meto electrones por este lado, pues el diodo, dice por aquí no es, y no me permite el paso de corriente de derecha a izquierda me lo permite de izquierda a derecha pero de derecha a izquierda no, esa es la función de un diodo en electrónica y lo entenderán como una puerta abierta y una puerta cerrada, entonces en un principio todos estos eh, microchips que ustedes ven o que conocen en la actualidad pues eran grandes eh, arreglos de diodos voy a hacer una pausa un momentico aquí eh, todos me están escuchando Empecé a hablar ahí sin preguntar. Eh, sí, profe, Pues yo escucho. Sí, en cambio, yo también escucho. Sí, pero. Eh, me escucho. Gracias, gracias. Es que me ha pasado que he empezado a hablar y no, los alumnos no escuchaban nada, o yo no escuchaba nada, o no estaba compartiendo, o no estaba grabando, infinidades de cosas que ocurren. Entonces, continuemos. Eh, como les comentaba, en un inicio las máquinas eran. Ensambles, o eran arreglos gigantescos de diodos, los cuales fueron luego evolucionando y fueron convirtiéndose en lo que se conoce como chips. chips. Y luego los chips fueron evolucionando más aún todavía y convirtiéndose en microchips y en nanochips. Esos, eh, estos tipos de, de microchips que ustedes observan en los circuitos electrónicos están hechos dentro de diodos, de silicio, que, pues, que tienen puertas, y que dependiendo de la configuración de esas puertas, de 0 y 1, permiten la realización o no de ciertos procesos en las máquinas, y eso también permite la realización o la visualización de ciertas imágenes, como por ejemplo películas, en donde la pantalla está dividida en píxeles, y cada píxel puede iluminarse con rojo, verde o amarillo, y, y bueno, y esas puertas son las que controlan qué color va en cada píxel y la unión de esos muchos píxeles nos permite a nosotros observar las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, su pantalla, su monitor, bien sea de, de celular o bien sea de computadora, lo que les permite, o le está conectado un microchip, el cual le manda señales eh, para que, por ejemplo, en este pedacito de la pantalla, en este pedacito de la pantalla, este, ese píxel lo pinte de blanco ¿sí? o bueno, si ahora yo estoy rayando allí pues le va a mandar al, al computador Ey, ese píxel ahora píntalo de rojo y así, eh, de, de esa manera es como operan o como están controladas las pantallas a partir de un microchip de video pues, que es el que está mandándole constantemente la señalización al, al computador para activar o no un color en pantalla entonces el, los computadores solamente entienden Entienden un estado 0 y un estado 1. No no el, el computador o la máquina no entiende más allá de ese tipo de lenguaje. Entonces, eh, por eso se denomina lenguaje de máquina. Que es un lenguaje en binario donde solamente tenemos dos estados: estado 0 estado cerrado o estado 1 abierto, o bueno, que también se conoce como bits o bytes. Bueno, aunque byte hace referencia a la capacidad de memoria, a lo que ocupa en memoria un bit. Bien, entonces esto está usado, bueno, con el, con el aumento de la tecnología, con el desarrollo tecnológico y evolución del cerebro humano. Eh, la tecnología fue implementando más y más este lenguaje binario en el lenguaje de máquina y actualmente todas las computadoras del mundo eh, funcionan con lenguaje de máquina. Eh, bueno, de, de, de música, videos, con telecomunicaciones encriptación bancaria, etcétera, todo funciona con lenguaje de máquina. Pero ¿cómo, esto, cómo nació esto? ¿O de dónde viene la idea, la idea inicial de lenguaje de máquina? Pues viene a partir de allá de la Revolución Francesa, eh, en 19, 1750, donde estos señores, Basil Bouchon y Jean-Baptiste Falcon, eh, Bouchon no era gordo, pues, pero era francés, eh, ellos empezaron a intentar codificar ciertas uh, aplicaciones para que las máquinas de la Revolución Francesa funcionaran sin tener que tener un operario que las estuviera controlando. Eh, esa codificación, yo que sé, una máquina que pelara maíz, eh, cuando ustedes ven aquí una, un hueco en la tarjeta, pues significa que entra un, un, una, una mazorca, entre otra mazorca, se activa un motor, etc. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí en esta tarjeta perforada, esto era un programa. Un programa que solamente entendía eh, la máquina. Y este, bueno, esta, esta en particular, o sea, ese ejemplo del maíz fue, ahí que se me ocurrió, esta en particular era para realizar análisis estadísticos. Y eh, originalmente los programas de computadores, llámese como ustedes quieran llamarlo Word, eh, lo que es TikTok, lo que sé. Bueno, el origen de los programas eh, fue basado en tarjetas perforadas, donde cada la máquina iba leyendo ahí. Bueno, ahí um, eh, no está perforado, entonces no hacemos nada, no activamos tal motor. Cuando está perforado, bueno, activamos ahora que lea el número. Bueno, está activado, ahora sumamos, etcétera, sacamos el promedio. Entonces, dependiendo de la configuración de estos puntitos o de, de estas perforaciones, así el computador o la máquina realizaba sus respectivas acciones. Allí fue que nació esto del sistema binario, y bueno, si, si esto es un 0 y donde hay un huequito es un 1, pues podríamos escribir esto como 0, y así ese lenguaje que está allí escrito de manera eh, física lo podemos interpretar de manera binaria. Ahora que es un lenguaje binario, preguntarán ustedes... Entonces, vámonos a entender sistemas binarios a partir de una estructura numérica que nosotros manejamos, que son los números decimales. Números decimales pues son los números que nosotros ordinariamente conocemos, con los cuales contamos y con los cuales eh, interactuamos diariamente. El, los números decimales eh, pues, van de cero, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, hasta hasta infinito. Hasta, entonces, estos números decimales están basados en eh, base 10. Es decir, vamos a intentar entender en fracción decimal o en notación decimal el número 84. Pues, como nosotros somos tan inteligentes, el número 84 significa que tenemos 4 eh, unidades y 8 decenas. ¿no? Eso es lo que significa el número 84. En lenguaje de, de máquina, o en lenguaje decimal, perdón, no de máquina, el número 84 está representado por, por el 4... Aquí en el 0 esto sería mi unidad, entonces sería 4, el número que aparece ahí, 4 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, 4 por 1 es 4. Entonces vamos teniendo de este lado 4 unidades. Y el número 8 corresponde ahora a las decenas, y esta decena es 10 elevado a la 1, es decir, 8 por 10, 80. Y ahí tenemos el 80 más el 4 que tenemos acá abajo, eso nos da el número 84. Eh, de esa manera es como nosotros en. en en lenguaje humano, pues entendemos los números decimales. ¿Sí? Como unidades, decenas, centenas, etc. Ahora, este mismo número puede ser expresado en lenguaje binario, el lenguaje de ceros y unos, utilizando la misma notación. Eh, pero ahora eh, debemos entender que el sistema binario es un sistema basado en el número 2, porque solamente admite ceros y unos. Bien, entonces, noten ustedes el mismo número 84 mismo número 84 pero expresado en binario. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ese es el mismo número 84 expresado en binario. Vamos a entenderlo de dónde sale ese número 84 en binario. Entonces empezamos, eh, de, de, empezamos a descomponerlo. Entonces en la primera eh, correspondería a 2 a la potencia 0, la segunda correspondería a 2 a la potencia 1, el tercer cuadro, perdón empezamos de cuadro cero, el tercer cuadro que corresponde a 2 a la potencia 2, 2 a la potencia 3, 2 a la potencia 4, 2 a la potencia 5 y 2 a la potencia 6. Entonces entendemos que 1 por 2 a la potencia 6 da 64. Entendemos que 0 por 2 a la potencia 5, que es 32, 0 eh, por 32 va a 0. 1 eh, por 2 a la potencia 4, que es 16, me da 16. 0 por 2 a la potencia 3, que es 8, me da 0. 1 por 2 a la potencia 2, que es 4, me da 0. Y 0 por 2 a la potencia 1, que es 2, me da 0. Y 0 por 2 a la potencia 0, que es 1, me da 0. Entonces al revisar la suma de estos números, obtenemos el número 84. De esa manera es como las máquinas o los computadores entienden el número 84. Entonces cuando yo quiero realizar una operación matemática, bien sea de una calculadora, o bien sea en un supercomputador, eh, cuando yo escribo 84 en pantalla, este 84, el computador él automáticamente hace la traducción a lenguaje de máquina para poder realizar la operación que yo quiera. Si 84 lo quiero sumar con 1, pues también uno tendría que convertirlo a binario y realizar la suma en binario. Y luego de realizar la suma, pues ese número en binario lo tiene que traducir nuevamente al número decimal, y me lo, me lo repasaría acá, sería 85, así que quiero sumarle uno. Eh, esa es la manera como los computadores entienden eh, nuestro lenguaje de máquina. No solamente con números, eh, operamos, también vamos, bueno, vamos a adelantar un momentito, no solamente operamos con números, también cada carácter, cada letra, corresponde a un eh, código en binario. Ahí tenemos la A mayúscula corresponde a ese número en binario que tenemos allí, eh, a este número que está allí, 01000001, y así sucesivamente con las letras del alfabeto. Si quiero conocer eh, el, el binario de cada una de las letras, pues aquí abajo está un link activado, voy a darle clic para que lo abra, y vamos a observar allí que tenemos aquí abajo la codificación en binario, pues para los caracteres, no sé por qué no sale. Bien, ahí están. Para la A es este número, el, la letra A en mayúsculas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una de las tareas que ustedes tienen que hacer es eh, escribir su nombre en binario, utilizando pues, esta tabla de traducción. Sin importar eh, tildes, o sea, no, no coloquen tildes, si hay una N en sus nombres y apellidos, coloquen una E para no complicarnos tanto. Entonces vamos a realizar este ejemplo para escribir la palabra panda, ese animal que ustedes ven allá a la derecha. Entonces para escribir la palabra panda tengo que recurrir a la letra P, que es 01010000. Entonces este, esto que está aquí sería la P. Luego me recurro a la letra A, que son estos números que están acá. esta sería la A, esta sería la N, esta sería la D y este sería la A. Que juntos forman la palabra panda como nosotros en nuestro cerebro lo entendemos, pero en un computador debe estar codificada de esta manera. Voy bueno, a regresar. Un, un ¿Claro? Eh, ¿Estos códigos para que fueran rariamente o tienen alguna lógica? Pues si ves que la lógica que va siguiendo el código es que, bueno, aquí esto se representa que creo, creo que están en mayúsculas, este 1 que, que tú ves aquí en esta segunda columna, pero acá entonces esto sería la A, este sería la B, ahora la C sería un 1 y 1 acá, ahora la D sería un 1, la E sería un 101 y así sucesivamente, es como ir llenando estos espacios, estos tres primeros espacios, para corresponder con las letras del alfabeto dado que cada letra tiene un orden en el alfabeto. Esta sería la letra número 1, esta sería la letra número 2, esta sería la letra número 3, y así sucesivamente. Ahora vamos a intentar entender eh, cómo podemos pasar 2 a binario, cómo podemos pasar el número 1 a binario. Esto, esto es simplemente porque cada letra en el alfabeto tiene un orden en particular. Y este orden en particular es el que está traducido aquí, en, en estas tres, tres últimas líneas de cada uno de los, de los códigos. Pero ahora vamos a entender por qué o cómo porque vamos a entender cómo pasamos de binario a decimales, y cómo pasamos de decimales a binario. Um, aquí vamos con, con qué. Listo, vamos a pasar el número 165. Eh, esto es un, el, un met, uno de los métodos para convertir de, de decimal a binario. Este método en el, el semestre pasado no me funcionó tan bien, como el método de las divisiones sucesivas, que es este, que este mismo siento, sucesivo. bueno, este es otro número, pero vamos, vamos a, a ver las dos metodologías, a ver con cuál de ustedes concuerdan. En este método de conversiones, método 1, este método yo lo llamo método de las columnas, eh, básicamente lo que hago es escribir una, una columna con 2 a, a la potencia, entonces 2 a la 10, empezando de 2 a la 0 hasta 2 a la, no sé, a la 10, a la 15, al número que yo desee, pero teniendo en cuenta pues, que el número que yo voy a expresar, pues, este número nunca va a ser superior a 1024, dado que 2 a la 10 es 1024, entonces este número debe estar por allí, por una de estas potencias. Entonces yo lo que hago es, a continuación, empiezo por arriba, aquí a diferencia de las direcciones sucesivas voy a empezar por arriba. Entonces ubico un número, um, no sé si, si esto es más didáctico así, Ubico un número dentro de estas, o sea, esto que ustedes ven aquí a la derecha, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, y 1024 el resultado va a tener 2 a la 10, 2 a la 9, 2 a la 8, sucesivamente. Entonces el número que, el cual yo estoy interesado para convertir en binarios es el número 165. Este número 165 aquí, aquí en la... En esta lista, en esta colección de números que tengo aquí, ¿cuál es el número que más se le parece? ¿El más cercano está? Pues no puede ser 256 porque está por encima. Eh, tiene que ser un número porque esté por debajo, más cercano. En este caso, el más cercano es 128, dado que 128 está cercano a 165. ¿Por qué no cogimos 256? Porque está por encima. Entonces, en este momento despreciamos 256. Y, y aquí cortamos, no sea, vamos a tomar este 256, esto no lo vamos a tomar, vamos a tomar de aquí para abajo, y por eso que ustedes ven que de aquí para abajo está el número en binario. Entonces tomamos el 165, que es mi número al cual yo quiero convertir, y ahora lo que hago es ubicar eh, una de las potencias, la cual esté más cercana. Entonces la potencia que ubiqué fue 2 a la 7, cuyo valor es 128. Entonces como esta la utilicé, como 2 a la 7 la utilicé, aquí le coloqué un 1. Y aquí le coloqué un 1. Ahora lo que hago es restar 165 menos ese valor, 128. Y eso me da 37. ¿Sí? Me dio ahí 37. Ahora con este es el número que yo tengo que jugar con mi tablita o con mi columna. ¿Sí? Luego ubico el siguiente, que es 2 a la 6, que es 64. Y está por encima del 67, entonces no lo uso. No lo voy a usar. Y al no usarlo, eso quiere decir que acá le corresponde un 0. ¿Sí? Luego el número que está más cercano es eh, 2 a la 5, que es 32, ¿sí? 37, más cercano por debajo es 32, Entonces por eso es que uso 32. 32 sí lo usé, o sea, esta potencia sí la usé, sí, esta también la usé, por eso aquí corresponde a un 1. Y luego entonces tengo 37 menos 32, me da 5. Luego sigo bajando en mi tabla y 16 está por encima, así que no lo uso, eh, 8 está por encima, así que no lo uso. Y 4, pues está por debajo de 5, así que lo voy a usar. Entonces, esto sí lo voy a usar. Y aquí, pues, le, como lo usé, acá le corresponde un 1. Luego, eh, hago 5 menos 4 y eso me da, me da 1. Entonces, 1 lo empiezo a buscar en mi tabla, en, en mi columna. Y este, pues, el resultado del 2 está por encima, así que no lo voy a usar. Por ende, acá le corresponde un 0. Y luego, pues, el 1, pues este 1. Si sí, sí, sí corresponde con 2 a la 0, es 1, entonces esto sí lo uso. Y ahí y tal el 1. Luego hago 1 menos 1 y cuando llegue al 0 me detengo de realizar la respectiva compresión Entonces ahora me voy a buscar en la tabla qué fue lo que usé, qué fue lo que no eh, Lastimosamente este número es completamente simétrico, un, un palind palindro número. Eh, de aquí para allá es igual que de aquí para acá, pero en fin. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es eh, ubicar de arriba hacia abajo. De aquí para allá. De arriba hacia abajo ese número en binario. Entonces tenemos el 1, el 0, el 1, el 0, 0, el 1, el 0 y el 1. Que corresponde a este número aquí en binario. Eh, ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Pues, a no, el, el... no, Acá está cayendo una agua en cualquier momento se me va a la luz. esperemos que no. Vamos, eh, vamos a pasar con el siguiente método y, si, y, y, y ahí ustedes decidirán cuándo de los dos. Tengo una más pregunta, más? pregunta. En sí, ese claro, método, Diego. el 2 que está como su índice en la parte del número binario es obligatorio o, o a qué se debe y el 10 que está, ¿qué significa en el 165. El 2 que está como superíndice, me dice, ¿este 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5? No, no, no, en la igualdad. Ah, listo, este número que está aquí, esto quiere decir que este número es 165, pero en base binaria, en base 2. ¿Sí? Este 2 es, quiere decir que esto es en base binaria, y este 10 es que quiere decir en base decimal. Ah, ok, gracias. Vale. Igual este 165 en decimal, nosotros lo entendemos como 5 unidades, 6 decenas y 100 centenas. Pero bien, ahora vamos a ver el otro método, y como les dije, este método por lo general no cala muy bien, no sé por qué, pero vamos con el método de las divisiones sucesivas. Para convertir un número de decimal a binario. Este método, vamos a intentar a, a construir el número 349 en binario. Y bueno, y luego nos lo llevamos este para la, la, la reproducción anterior, a ver si podemos convertirlo utilizando la, el método anterior. Eh, bien, entonces empezamos con 349 y lo que hago es dividirlo entre 2. Entonces 349 entre 2, tiene una calculadora a la mano, 349 entre 2, eso me da 174.5. Al tener un punto 5, eh, bueno, como esto voy a estar dividiendo entre dos, al tener un punto 5 eso me quiere decir que el módulo, o, o el, el residuo, va a ser uno. ¿sí? Eso es uno que está ahí. Y tomo el, el bueno, como, como 349 entre 2, 49, dividido entre 2. Esto me da exactamente 174, y aquí sobra 1, ¿no? Este 1 es residuo que yo coloco aquí. Y luego tomo el 174, aquí, lo pongo aquí en la metal. Esto es 174. Ahora, 174 entre 2, pues me da 87. Y 174 entre 2, pues no tiene residuo, por eso aquí va un 0, no hay residuo. Luego tengo 87. 87 entre 2 me da 43.5, 43. es decir, 43 con un residuo de 1, por eso que vale 1 aquí como residuo, eh, luego 43 lo divido sucesivamente entre 2, y eso me da 21 con residuo de 1, luego 21 lo divido entre 2, y eso me da 10 con residuo de 1, luego 10 lo divido entre 2, y eso me da 5 con residuo 0, luego 5 lo divido entre 2, y eso me da eh, 2 con residuo 1, Luego 2 lo divido entre 2 y eso me da 0 con, con, con este 1. Entonces lo que voy a anotar ahora, el número que voy a anotar ahora, va en este orden. Esto no es es palíndromo. Esto ahora lo tengo que anotar en, este, en orden ascendente, no en orden descendente como lo tenía anteriormente. Ahora arranco de aquí, de más pequeñito, hacia arriba en esa dirección ascendente, para escribir mi número binario. Entonces sería 1, este 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ese sería mi número, eh, esto en base 2, y esto va a ser igual a 349 en base 10. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que tengo que escribir el número de, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y en las la, la columnas que había hecho anteriormente, lo escribía de arriba hacia abajo. Aquí perdón, aquí va escrito de arriba hacia abajo. Entonces ahora, no sé si quieren ustedes, tomamos el 349 que convertimos acá y lo convertimos a binario usando esta tabla. Vamos a ver, 349. Ah, ok, listo, vamos a traducir este número a binario. Entonces, olvídense de esto que está aquí. No sé cómo hago para borrarlo. Voy a dibujar aquí... ¿Puedo decir? Da, no. bueno, eh, eh, olvídense de estos numeritos que están ahí. Vamos es ah, a, a editar el archivo directamente para borrarlo. Permítanme ustedes un momento. Vamos a descartar esto. Voy a borrar todos estos números que están por aquí. Esto lo voy a quitar. Hasta la flecha y todo. Eh, esto también lo voy a quitar. Y esto va a quedar del mismo color. porque no haya lugar a... Errores, vamos a ver eso en verde. Viene en verde todo. En verde. Bueno, me interesa más que entiendan este, porque fue el que más dificultad presentó. Oh, he, he notado que tiene más dificultades con los estudiantes. Entonces, nuevamente el número que vamos a intentar eh, transformar es 349. Entonces vamos a... Colocar este aquí y vamos a escribir el número 300, perdón, 349. Entonces, 349 que yo quiero transformar a binario. Entonces, miro la tablita esta, la, esta tablita, tienen que construirla obviamente para poder entender. bien si escriben los números 1024, 500, o escriben esta columnita. Entonces lo que tengo que hacer primero es ubicar en esta tabla un número que pone en estos valores que están aquí, un número que esté por debajo, no es que esté por encima. El 512 está por encima, entonces no puedo usar el 512. El número que tengo que usar es 2 a la 8, que es 256. Entonces este número sí lo voy a usar, y porque lo voy a usar, le voy a colocar un 1 allí. Entonces lo que tengo que hacer a continuación es restarle ese 256 a 349 entonces tengo 349 menos 256 93 93 entonces el 93 lo anoto aquí abajo y anotar aquí el 93 bien entonces busco en mi tabla en esta tabla otro número eh, que esté cercano a 93 por debajo el 128 está por encima así que no lo uso al no usarlo voy a colocar una x aquí, aquí esto va con un 0 y automático el que voy a usar es 64, ¿sí? Porque 64 está por debajo. Entonces este número sí lo voy a usar y coloco un 1 allí. Y a esto lo que hago es restarle ese 64. Entonces 93 menos 64, eso da 29. 29. Sigo trabajando aquí en mi tablita y 29, pues, pues 32 está por encima, así que esto no lo voy a usar o si no lo uso, coloco un 0, y 16, pues si está por debajo, entonces lo voy a usar, y a él le corresponde un 1, entonces el 29 lo resto con 16, y eso me da el número de la suerte, el 12 más 1, y aquí el número que está en la tabla, que está más cercano por debajo, es este, o sea que sí lo voy a usar, y aquí le corresponde un 1, entonces como lo use le resto aquí... 8, y ese 12 más 1 menos 8 me da eh, 5. Y bueno, aquí es 5, el que está por debajo es este, así que sí lo voy a usar y le corresponde aquí un 1. Entonces 5 menos 4, eso me da 1. Y este que está aquí, pues está por encima, así que no lo uso, entonces corresponde aquí un 0. Luego pues este corresponde con el 1, así que sí lo uso y le corresponde un 1. Entonces, ahora escribo los números de arriba hacia abajo eh, en orden de cuerpo pues, izquierda-derecha. Tenemos 1, 0, 1, 0. Dígame. Básicamente, los números que se usan se marcan con 1 y los que no con 0. Eh, sí, es correcta tu afirmación. Ah, bueno, ya, gracias. Pero y en ese método, o en el que sea, siempre vamos a utilizar potencias con base 2. Sí, como estamos convirtiendo a binarios, eh, vamos a usar potencia en base 2. De hecho, este método es mismo para convertir a, a, otras, a, a otras notaciones. En, en notación eh, hexadecimal, pues, van números y letras. están diferentes conformaciones, pero la metodología es más o menos la misma. Y puedo, pu perdón, puede que, este, o sea, ahí lo tenemos con, con ejemplos hasta potencias en base, eh, con exponente 10. Puede que llegue 2 elevado a la 14, a la 15, o nada más hasta el 10. Sí, sí, claro, puede seguir ahí en adelante. Ahora, de hecho, en, en uno de los, permítanme, permítanme un momentico aquí, bueno, ah, ya la borré, ya perfecto. De hecho, uno de los puntos del dichoso taller, es, si me permiten mostrarlo, un momentico, es tu carga. Es convertir su, su número de cédula o tarjeta de identidad. Y bueno... Lo que pasa es que como sus números de cédula o trajetas de identidad son números significativamente grandes, eh, lo que van a hacer es dividirlo entre mil y no tomen el decimal. Es decir, si su número de cédula es, eh, pues no sé, bueno allí tienen, son mil millones yo que sé, entonces lo que van a tomar son, eh, no tomen los últimos tres números de su cédula y con eso van a, Convertir ese número a binario. Y vamos a ilustrar el procedimiento bien sea utilizando um, el método 1, que es de las potencias esta, o el método 2, que es de las divisiones sucesivas. No sé cuál, con cuál de los dos se quedarán. Eh, bueno, ya es a escogencia de ustedes. La ventaja de, de trabajar con el de potencias sucesivas, esta de las potencias, es que ustedes escriben la tabla grandota hasta, yo que sé, hasta un millón, y esa misma tabla le sirve para convertir los otros números. Entonces, solamente hacen una tabla y convierten los otros números. Mientras que para convertir de, con divisiones sucesivas, pues tienen que hacer una división para cada número. Bien, entonces, eh, seguimos. Bueno, aquí lo mismo que les dije. Y, y aquí vamos a hacer, vamos a recor recordar la, la broma esta de que solamente hay uno cero tipos de de personas en el mundo, los que entienden binario y los que no. Pues vamos a convertir el 2 a, a, ¿sí? a binario. Entonces, 2 a binario, si yo realizo la división, 2 entre 2 me da 1 y luego eh, eso da 0. ¿no? Entonces, 2 en binario es 0, entonces por eso es que la broma dice que solamente hay 1, eh, 0, es decir, dos tipos de personas en el mundo, los que entienden binario y los que no. Listo, ja, y ja, ja. entonces sigamos con, con esto. Y vamos a ver la aplicación del sistema binario en colores. Entonces, una de las cosas que yo le comentaba al inicio era pues, eh, que su pantalla, pantalla está compuesta de píxeles que son pequeños. Eh, bueno, hay unas pantallas de cristal líquido, unas pantallas de, de, de lo que sea. Están compuestas por pequeñas eh, divisiones que se llaman píxeles, cada uno de esos píxeles pues, puede ser iluminado, puede ser retroiluminado con un color en particular. Esos colores pues, también están codificados en binario, entonces el microchip de video lo que le hace al computador es mandarle el código binario, o mandarle los números en binario, la referencia binaria, para que ilumine ciertos colores, ciertas regiones de su pantalla, eso a grosso modo como sucede. Anteriormente, si ustedes habrán visto, existían televisores, pues no los planos, sino los televisores de bombardeo de fósforo, unos televisores que detrás tenían, que eran como así, la pantalla era así, y aquí detrás tenían un dispositivo que bombardeaba átomos de fósforo a la pantalla, entonces bombardeaba fotones a la pantalla y la, ustedes veían ahí la pantalla iluminada. La tecnología antigua, esto es, eh, se conocía como flyback, y el flyback lo que hacía era mandar electrones que excitaban la pantalla de fósforo y ustedes veían ahí colores. Eh, esa tecnología, pues, en, en, los, en los monitores de pantalla plana y todos estos dispositivos ahora de pantalla de cristal líquido, etc., pues fue reemplazado por un eh, controlador, un microchip, que lo que hacía era man, lo que hace mandar señales, a cada uno de esos puntos de la pantalla para que ustedes puedan apreciar o discernir los colores. Eh, a, también hay aplicaciones de sistema de audio, es decir, lo que nosotros estamos escuchando, las palabras que, mi, que, mis, que tanto mis fosas nasales como mis cuerdas vocales están articulando en estos momentos, las palabras que ustedes están escuchando, son convertidas por mi computador, en eh, pequeñas pulsaciones, a veces unos y ceros, y esas pulsaciones son transmitidas por la internet, que también se comunica utilizando el lenguaje binario, y le llegan a su computador, y luego su computador lo que hace es traducir eh, cada una de las pequeñas pulsaciones que corresponden a los tonos de mi voz, los va a traducir y va a excitar o a activar los baffles o el parlante de sus dispositivos y ustedes escuchan mi voz de esa manera es como el sistema binario está articulado con el audio de eh, con el audio de las eh, bueno, con el audio del, del computador de esa manera es como está articulado cada microsegundo de, de palabra o cada tiempo de, de hablado de cada microsegundo perdón milisegundo eh, corresponde exactamente a 44.000 cadenas binarias. Entonces, en la música es bastante rica en cadenas binarias. Una canción tendría muchísimas cadenas binarias, etc. Y vamos, bueno, pues, eh, cada uno de esos unos o ceros lo que hacen es activar o no ciertos pulsos que sus baffles o sus parlantes son capaces de reproducir. Esto es con respecto al sistema en audio. Y bueno, el sistema binario no es el único que, que existe, tenemos, bueno, es el más utilizado, es más entendible, tenemos por un lado el sistema ternario, que utiliza tres estados diferentes, utiliza menos uno, cero y uno, tenemos sistemas binarios que utilizan cero y uno, que es lo, lo más convencional que conocemos, y actualmente se está hablando de computación cuántica, o sistemas que trabajan con... Eh, cálculos cuánticos, para esto ustedes deben entender un poco de mecánica cuántica y pues eh, la, la mecánica cuántica lo único que, lo único ¿no? dentro de las cosas que me logra explicar es el comportamiento de las partículas subatómicas como electrones y fotones y todo se basa en función de probabilidades, entonces un computador cuántico a diferencia de un computador convencional, utiliza otro tipo de circuitos, otro tipo de sistemas diferentes eh, para hacer una analogía así tan burda, el sistema binario que nosotros usamos, que usan nuestros computadores, es equivaldría a una vela, sí, y el sistema cuántico equivaldría a un bombillo de luz. Equivaldría a un bombillo. Entonces, son dos sistemas diferentes, uno utiliza incandescencia, otro utiliza energía eléctrica. Eh, y no son comparables, es decir, por, por mil velas que yo, pega, que yo ponga, pues eso no se va a equiparar a, a dos bombillas. Entonces, no son comparables de manera relacional. El computador cuántico lo que hace es tener dos estados, al igual que el binario, estado 0 y estado 1 pero eh, en el computador cuántico esto va a estar dentro de un, una gama de probabilidades. Es decir... Eh, puede que exista un 30% de que esté en la posición 0 y un 70% de que esté en la posición 1. Y esto es variante. O sea, él trabaja con un espectro, o con un, sí, con un espectro entre 0 y 1 de probabilidades. Eh, actualmente la computación cuántica es usada para encriptación de copias de seguridad y estas cosas de cuentas bancarias también es utilizada o está pensado para ser utilizada como eh, teletransportación de información. pero eso, bueno, está en desarrollo. Esperemos que de aquí a unos cinco años ya sea mucho más comprensible la idea de la computación cuántica y quizás tengamos un curso de computación cuántica en el programa de química. Pero bueno, eso vendrá en un futuro. En la primera sesión... El, el objetivo de este curso no es que ustedes se vuelvan expertos programadores, pero que por lo menos tengan nociones de programación y que no se metan los dedos en la boca por una persona que te habla de bucles, te habla de scripts, que te habla. Entonces, que ustedes sepan de qué están hablando y digan, no, no me vengas con cuentos que yo, si no soy un experto, por lo menos sé de lo que estás hablando o lo que no, sé del tema. Entonces, un lenguaje de programación. Eh, no es más que instrucciones que uno por lo general escribe, o tipea o digita, en un editor de texto. En Windows tenemos de los editores de texto más comunes, tenemos el blog de notas, tenemos WordPad. Microsoft Word no lo cuento allí porque es un editor de texto con formato, es decir, en en bloc de notas ustedes no pueden colocar un texto en mirillas, eh, no pueden colocar un texto en cursiva, no pueden cambiar la fuente, mientras que en Microsoft Word, sí, si Microsoft Word está hecho para formatear texto con objetivos de, de publicaciones o de, de, de impresión de, de libros, de textos, etc. Entonces, estoy hablando de que nosotros podemos utilizar programas que están disponibles para escribir código que es... Luego lo podemos ejecutar en un programa. Lo podemos ejecutar o compilar como un programa. Entonces son esos conjuntos de instrucciones como suma, resta, compara, que están escritas bajo ciertos estándares. Cada uno de los lenguajes de programación tiene un estándar en particular, y eso es lo que hace un poco complejo esta línea o este mundo de, los, de la programación. Existen muchísimos de lenguajes de programación, cada uno con sus respectivas estándares. En unos lenguajes de programación, al final de una línea se debe cerrarse con un punto y coma, en otros lenguajes de programación no, etcétera. Entonces, esas diferencias radicales entre un lenguaje de programación y el otro es lo que hace eh, que se polarice mucho esta, este mundo de los lenguajes de programación y haga que mucha gente le coja tedio a programar. si, si todo bueno, si como, como los lenguajes de, de comunicación que nosotros tenemos, si, si todos habláramos en el mundo un solo lenguaje, pues todo sería fantástico, nos entenderíamos unos con otros, pero en el mundo hay diferentes idiomas, eh, eso hace que se dificulte un poco la comunicación de un país o de una cierta región de personas con otra cierta región de personas. Eso mismo ocurre con los lenguajes de programación, eh, no tienen unos estándares definidos que sean canónicos, es decir, que se apliquen para todos, y eso es lo que hace un tanto difícil entenderlo. Pero lo que les recomiendo es que si ustedes se casan con un lenguaje de programación, pues terminen, o sea, aprendan lo máximo que puedan de él. Aunque adicionalmente hay lenguajes de programación que son bastante intuitivos y que, que me permiten a mí aprender ese lenguaje de programación y con los conocimientos que aprendí allí aplicar eso en otro lenguaje de programación diferente. Entonces es... Eh, la recomendación es que si aprenden un lenguaje de programación, inténtenlo aprender lo más que pueden. Eh, hay ciertos par parecidos en varios lenguajes de programación, como por ejemplo tenemos las lenguas de origen Romance, eh, Latín Romance, como el Español, Portugués, tienen ahí ciertos parecidos, Italiano, entonces, eh, existen ciertos estándares que son parecidos en varias lenguajes de programación, pero existen unos que no, en realidad son Totalmente diferente. ¿Para qué se utilizan los lenguajes de programación? Pues para, básicamente, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de, de aplicaciones para computadoras, eh, juegos, para celulares, para dispositivos, para computadores, para, para todo en todo. Las aplicaciones que ustedes ven en su computadora están programadas, están hechas por ingenieros, bueno, por personas que saben de programación en computadoras. Y requiere, requiere de una interfaz de desarrollo, como esta, este, este código que ustedes ven aquí. Y lo que hacemos es que escribimos ese código, y ese código es leído por el computador, y el computador lo interpreta como 0 y uno. Nosotros a través de texto que escribimos en un editor de texto, podemos comunicarnos con el computador. Ahora, el computador no es un objeto o un... No es un, un ente pensante, es solamente un ente procesante. Entonces, las instrucciones que tenemos que darle al computador para que realice un, cierta actividad o cierta tarea tienen que ser bastante precisas, tienen que ser no eh, ambiguas, para que el computador entienda sin ningún bueno, el computador ejecute la tarea sin ningún tipo de dificultad o error que pueda llegar a, a ocurrir. Dentro de los lenguajes de programación Existen dos grandes vertientes. Existe el lenguaje de programación compilado. Y existe el lenguaje de programación interpretado. ¿Y ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bien, aquí les explico un, un tanto. Como su nombre lo indica, el lenguaje de, de programación compilado requiere, pues, requiere un compilador. No sé si ustedes han visto alguna vez un archivo binario. Bueno, en fin. Un lenguaje de programación compilado. Ustedes escriben en un archivo de texto eh, lo que quiera que el computador haga. Luego ese archivo de texto tiene que ser procesado por un programa que se llama compilador. Ese programa que se llama compilador lo que hace es traducir ese, esa información que nosotros escribimos aquí como texto a código binario. ¿Sí? Convierte de texto a binario, eso es lo que hace un compilador. Mientras que un lenguaje de texto eh, interpretado se lee línea a línea, línea a línea, y no requiere compilador. ¿Qué, ¿En qué radica la diferencia de utilizar un lenguaje de programación o un paradigma de lenguaje de programación interpretado o compilado? Pues básicamente que al utilizar un compilador, que está diseñado para ese computador en particular, el programa que se va a ejecutar pues correría mucho más rápido porque está diseñado para correr en esa máquina en particular. Mientras que el lenguaje de programación interpretado, al no estar diseñado, o sea, al no utilizar un compilador, pues es, son por lo general más lentos. Entonces la diferencia fundamental, o los pros y los contras, es que el, el programa compilado es mucho más rápido que un programa interpretado. Otra diferencia fundamental es que al momento de darme cuenta si mi programa tiene errores o no, en el compilado yo primero debo compilarlo y después ejecutarlo para ver si el programa tiene errores. Mientras que en el interpretado, automáticamente si la línea tiene un error, el programa no va a ejecutarse. Entonces esa es una cosa a favor del interpretado, que permite más el desarrollo de aplicaciones, eh, y mientras que el compilado pues, está diseñado, para eh, correr más rápido. Entonces, aplicaciones que tienen que moler números, que tienen que hacer cálculos, etc. Es recomendable compilar, eh, escribirlas en un lenguaje de programación con paradigma compilado, mientras que cuando uno quiere desarrollar ciertas aplicaciones, eh, o se si quieren eh, eh, adicionarle ciertas funcionalidades al programa, pues hágalo con un interpretado que les permite más flexibilidad. Ahora vamos a hablar de buenas prácticas de programación. Esto hace referencia a que como personas que vamos a producir código, pues debemos eh, planificar con anterioridad qué es lo que queremos que nuestro programa realice. Para ello existen dos grandes herramientas que me permiten a mí, eh, me permiten planear, me permiten comentarle mi idea a otra persona, ¿sí? de manera intuitiva de manera fácil y sencilla y, y me permite corroborar antes de sentarme a programar una de ellas se llama diagramas de flujo que son estos diagramas que ustedes ven aquí que son muy parecidos a los diagramas de flujo para los laboratorios y otra es pseudo código eh, vamos a ver las dos el día de hoy los diagramas de flujo se es que, di eh, supone que los diagramas de flujo es solamente para hacer una interpretación antes de pasarlo a código? Así es, exactamente. Entonces, antes de sentarme yo a escribir, lo más lógico es que piense y que planee mi programa eh, y, y ubique o identifique cuáles son las debilidades y las fortalezas de mi programa, a ver si puedo, yo, antes de sentarme a escribir 500 líneas de código, pues sería más recomendable que lo hubiese pensado antes. Y, y, y darme cuenta que esas 500 líneas de código, 400 son eh, irrelevantes, pues eso lo hubiese hecho antes, ¿no? evitan la pérdida de tiempo deliberada. Entonces esto se hace antes, esto se hace antes de programar. Entonces son unas buenas prácticas de programación tener esto antes de escribir sus programas. Diagramas de flujo o pseudocódigos. Diagramas de flujo eh, son bastante alegóricos y visualmente nosotros podemos observar cómo está organizados los pasos para o, o los pasos que utiliza nuestro algoritmo para ejecutarse. Eh, existen aplicaciones actualmente en las cuales yo dibujo los diagramas de flujo y él automáticamente me lo traduce a código, pero con eso no vamos a, a tocar acá. Eh, lo que les decía, o lo que anotaba Mario, los diagramas de flujo entre, eh, permiten resolver pasos antes de tener que traducir el algoritmo en código. Entonces nos permiten tener una visión más general de nuestro código antes de ya entrarnos o, o sentarnos a programar. Los diagramas de flujo tienen ciertos estándares, que son los siguientes. O, bueno, o los componentes generales de un diagrama de flujo son los siguientes. Para iniciar o el algoritmo, que eh, son una serie de pasos que el programa va a ejecutar, pues debemos iniciar y debemos finalizar. Entonces, eso se representa en diagramas de flujo por eh, este paralelepípedo con terminales redondeadas. Eso indica que el programa inicia o que el programa termina. Entonces... En un programa debemos tener un inicio y un fin, entonces en todos los programas o, o algoritmos que nosotros vayamos a escribir en forma de diagramas de flujo, debemos tener dos eh, símbolos de estos, uno que inicia y uno que termina. Luego el paralepípedo eh, inclinado, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pues esto me está indicando que esta información que yo vaya a colocar dentro de ese diagrama, dentro de ese paralepípedo inclinado, eh, me estoy comunicando con el usuario, o sea, aquí le estoy presentando entrada o le estoy presentando salida de información en ese paralepípedo inclinado hacia la derecha. Ahora, en un rectángulo, lo que estoy haciendo es un proceso matemático, bien sea una operación, bien sea un cálculo, raíz cuadrada, etcétera. cualquier proceso matemático lo debo representar por un, eh, por un rectángulo. El, este símbolo, parecido al rectángulo, pero que termina como en una, en, una, en una curva, esto lo que indica es que esta información va a salir a la impresora, o en muchos casos, pues a la pantalla. Este símbolo se utiliza similarmente con el que está abajo, pues, que me permite mostrar en pantalla que es como un paralelepípedo ahí con una, pero por lo general, por lo general pues toda esta información va condensada en el paralelepípedo inclinado. Este que ustedes ven aquí a la derecha, que estoy mostrando acá a la derecha, corresponde a que el usuario tiene que utilizar el teclado. Estos últimos textos que voy a señalarle aquí, tanto este como este, o como este, son condensados generalmente en este. Así que los diagramas de flujo, muy poco vamos a verlos con estos símbolos que señalé ahí con chulo. Por lo general, esos símbolos van a estar ahí representados por esta flecha, por esta, perdón, para el de inclinado. Este es bastante importante y esto indica que el algoritmo en este momento o en este punto decide algo. Es decir, aquí se hacen preguntas si un, un número es mayor, un número es menor, si un número es igual o no es igual. Y las opciones que salen de este. Eh, rombo, son o verdadero, que en inglés se representa por la letra T y las opciones que pueden salir de ese rombo son o verdadero o true o true o falso, o F si sí, son las dos opciones si yo hago una pregunta eh, eh, es de día, bueno eh, en estos momentos es de día entonces las, esa es la pregunta que yo hago, hay dos opciones que sea verdadero, que obviamente no va a ser verdadero porque en estos momentos es de noche, entonces la opción que se va a encaminar es la que va por la opción falsa. O bueno, por el resultado de la pregunta falsa. Eh, Pero una pregunta. Bien, sí, claro. Una pregunta, algo que no recuerdo. O sea, uno después de hacer la decisión, cuando uno toma, y por ejemplo, uno puede programar, o sea, obviamente ya es cuando uno está haciendo el código, de que dependiendo de la decisión que tú tomes, se habrá otra bueno, nosotros usamos usando el diagrama de flujo, ¿cierto? O sea que uno puede dar otra decisión a partir de la respuesta de una decisión anterior. Y claro, esto Luego, tú, lo puedes, tú lo puedes encadenar con otra con otro con otra decisión. Y así socialmente puedes encadenar todo. O sea, gracias. Y flechas, que son las que me conectan todo. Todo está conectado por flecha. Entonces, debes iniciar con una flecha y si estás preguntando, pues, esto va para acá, todo va conectado por flecha. Creo que vamos a ver un ejemplo de eso, sí. Eh, de esta manera cómo se lee un diagrama de flujo. Eh, en este diagrama de flujo, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver. Como les dije, tiene un, un rombo, perdón, un ovoide, que me, que me genera, o que me indica el inicio y que me indica el final. ¿Sí? Aquí dice, este es el inicio del programa y se marca el com al comienzo. Y el final, pues, indica la finalización del programa. Un programa debe tener un inicio y un fin. ¿Sí? Debe contar con estos dos eh, símbolos. Entonces, aquí el programa inicia y luego me da una acción a realizar, un proceso o un, una operación. En este caso, este bloque que está allí en forma de, de rectángulo indica un proceso. Eh, en programación eso se llama sentencia. Y eso le indica a, al usuario o al programa que se va a ejecutar cierta acción. En este caso la acción que voy a ejecutar es caminar un paso hacia adelante. ¿Sí? Luego de haber caminado el paso hacia adelante, entro, directamente entro, a la, el rombo de decisión. De hecho este es un programa para caminar 50 pasos hacia adelante. ¿Sí? Listo, entonces la pregunta que yo me hago aquí en este momento es, ¿ya caminaste 50 pasos hacia adelante? Pues si la respuesta es sí, aquí termino el programa y no hago más nada. Aquí sería un true. Pero si la respuesta es falsa, es decir, que no has caminado los 50 pasos, entonces te devuelve nuevamente a la acción de caminar un paso hacia adelante. Y esto que ustedes ven aquí, es a esta flecha que se devuelve, esto es un ciclo, un bucle, que en programación indica que es una acción repetitiva, hasta que se alcance cierta, cierto valor, en este caso, que ya se hayan caminado 50 pasos. Eh, repito, este rombo que está aquí es una acción o un bloque de decisión. Por lo general, la información que yo obtengo ahí es de tipo lógica, bien sea verdadera o falsa. Más adelante, cuando vamos a programación, eh, en un lenguaje de programación que se llama Python, estos bloques de decisión lo vamos a entender como una variable de tipo booleano. Esto indica que la respuesta es verdadera o que la respuesta es falsa. Y estas flechitas que ustedes ven aquí, pues depende de la respuesta de ese bloque de decisión, verdadero o falso. De acuerdo a esa respuesta, pues se ejecuta el siguiente bloque de decisión. Si la respuesta es verdadera, el siguiente bloque indica finalización del proceso. Si la respuesta es falsa, el siguiente bloque indica eh, reiniciar este proceso de caminar hacia adelante. Los diagramas de flujo, por lo general, nosotros los tenemos que escribir eh, de manera, o sea, vamos de manera general a maneras particulares. En este caso vamos a intentar escribir un diagrama de flujo para lavarse las manos. Entonces, lo más lógico es iniciar y finalizar con lavarse las manos. ¿no? Este sería un diagrama de flujo sencillo. Lo que, o de manera general. Entonces pasamos de lo general a lo específico. Ahora, este bloque de lavarse las manos lo vamos a reemplazar por este bloque que está acá, que indica, pues, como un, un algoritmo, una serie de secuencias de pasos lógicos que yo debo seguir para lavarme las manos, pues debería abrir el grifo, juntar eh, jabón, lavarse las manos hasta que queden limpias, enjuagar el jabón, cerrar el grifo, secar las manos. Bueno, aquí los que ahorrarán agua, pues, eh, me indicarán que debo cerrar el grifo cuando me estoy lavando las manos, y bueno, en fin. Esta secuencia de código, o esta secuencia de acciones, esta sentencia, puede ser desmenuzada o desglosada en esta otra secuencia grande que tenemos acá. Y ahora, esta secuencia de lavarse las manos hasta que queden limpias, eh, de manera general, yo la puedo justificar o desglosar como una línea de decisión mucho más rigurosa. Para lavarse las manos, debo frotarme las manos vigorosamente. Y luego aquí hay un bloque de decisión. Si ya considero que las manos están limpias, pues enjuago, cierro el grifo y me seco las manos y termino. Si considero que las manos no estén limpias, pues re me regreso a frotarme las manos vigorosamente. Y aquí realizo un ciclo de programación hasta que eh, esté contento con la limpieza de mis manos y aquí termina. Mi diagrama de flujo. Ahora vamos a ver pseudocódigos. Eh, bueno, esto de diagrama de flujo ahorita lo integramos en, en, en un ejemplo. Vamos a ver aquí un pseudocódigo. Eh, como su definición está allí, un pseudocódigo es eh, un tipo de escritura. Ya para hacer pseudocódigo necesito un editor de texto y lo utilizamos para representar algoritmos de manera superflua, de manera general, sin adoptar ningún lenguaje de programación específico, ningún estándar de lenguaje de programación específico. ¿Qué, qué me facilita los, los, los pseudocódigos? Que a partir de un pseudocódigo yo puedo traducir ese programa que escribí en forma de pseudocódigo, lo puedo transformar a cualquier lenguaje de programación existente. Como los pseudocódigos no adoptan ningún estándar, pues cuando vaya a programar en un lenguaje de programación, pues simplemente lo que tengo que hacer es aplicar esos estándares. La palabra pseudocódigo eh, pues viene del prefijo pseudo y del sustantivo código, código quiere decir pues eh, secuencias o sentencias que indican ciertas acciones y pseudo significa falso. Entonces, pseudocódigo quiere decir que es un código falso, es un código que no puede ser ejecutado por ninguna máquina porque no existe un lenguaje de programación que interprete pseudocódigos. Si sí, de manera general, pues, pseudo, para que entiendan, el, el, para que correlacionen el concepto de pseudo, cuando en el colegio le hacíamos la tarea a la, a la muchacha bonita y ella no sonreía, entonces nosotros pensamos que eh, había un amor, pero ese era un pseudo amor, un amor falso. Bien, aquí hay un ejemplo de pseudocódigo, y es eh, calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio debemos entonces definir eh, A, P y C como números enteros, a los cuales les voy a calcular el promedio, y debemos definir un número D que corresponde al promedio como un número real. Entonces, ya en su respectivo momento, cuando veamos programación en, en el lenguaje en específico, vamos a entender qué es un número real y qué es un número entero, aunque ya nosotros, por nuestro bagaje matemático, debemos entender que los números enteros son los, eh, los zetas, ¿sí? Y los zetas pertenecen a los números reales. Eh, bueno, y aquí también tenemos los números decimales, que bueno, van ahí en medio. Entonces, para poder calcular el promedio de tres números, lo primero que debo es hacer es definir a qué corresponden cada una de esas variables. Luego defino la variable de, del número, del promedio como número real, luego imprimo en pantalla y le digo al, al usuario que ingrese el primer número y lo leo como el número A, le digo que ingrese el segundo número, lo leo como el número B, le digo que ingrese el tercer número y lo leo como el número C, luego aquí ejecuto un comando o una, una operación matemática que es que sumo el número A con el número B con el número 6 y lo divido entre 3. Luego le imprimo en pantalla a nuestro usuario que el promedio es T. O sea, el promedio es este número que nosotros acabamos de calcular ahí, A más B más C sobre 3. Dado claro que este es un promedio entre 3 números. Veamos otro ejemplo de pseudocódigo. Este. Este que está aquí es para calcular, eh, este es, tiene un poco más de elaboración. Este pseudo código me permite a mí calcular la temperatura, o hacer una conversión entre Fahrenheit y centígrados, o entre centígrados y Fahrenheit. Entonces lo primero que yo escribo acá arriba, lo que señalo aquí, aquí arriba es, le estoy diciendo al usuario, mira, yo soy un programa que voy a convertir de, de Fahrenheit a centígrados, si tú me das el número uno, si tú escribes el número uno, y te convierto de centígrados a Fahrenheit si tú me escribes el número 2. ¿Qué número vas a escribir? Entonces aquí este número él lo lee como la opción. Luego de haber leído la opción, bien sea 1 o bien sea 2, le pregunto, bueno, dame cuál es la cantidad que tú deseas convertir. Y esa cantidad el programa la lee como temperatura X, la temperatura que yo voy a convertir. convertir perdón. Ahora aquí realizo una serie de decisiones. Si la opción 1, o sea, si la opción, perdón, es 1, entonces voy a convertir de Fahrenheit a centígrados, entonces la temperatura en centígrados va a ser igual a la temperatura X, que fue la que él ingresó acá, menos 32 por 5 novenos, que es la ecuación para convertir, de eh, centígrados a Fahrenheit. Y le imprimo aquí la temperatura en centígrados, es temperatura en centígrados. Si la opción fue 2, si el usuario en vez de ingresar 1, ingresó fue 2, pues realizo la respectiva conversión, la temperatura de X que, que ingresó aquí en temperatura de X va a ser igual a 9 quintos más 32, que es el factor de conversión de eh, centígrados a Fahrenheit y le digo al usuario, bueno mira, si con ese valor la temperatura en Fahrenheit es temperatura en Fahrenheit. Ahora, si el usuario no, no escribió al principio ni uno ni dos, sino que escribió ASDF, entonces aquí estoy considerando cualquier otra opción que el usuario puede haber ingresado y le digo pues escribe una opción válida y termino el programa. Entonces aquí obligo al usuario, o le estoy diciendo al usuario que debe escoger entre uno o dos. Veamos el siguiente ejemplo de pseudocódigo y este pseudocódigo vamos a transformarlo directamente a diagrama de flujo para que vean que es, es fácil ¿no? vamos a mantener esto y me lo voy a llevar para notes lo pegamos aquí y está entonces, eh, si yo quiero convertir este pseudocódigo código a diagrama de flujo para también analizarlo, el código, pues yo debo empezar con el inicio y el fin. Entonces, el inicio va a ser mi, mi ovoide y esto va a ser el inicio. Luego, ¿qué hago? Luego mi programa va a imprimir en pantalla, escriba dos números para comparar. Entonces, aquí... Como va a imprimir en pantalla, eso va en paralelepípedo. Sí, ahí va en paralelepípedo, la línea número uno. O sea, eso que va allí para no escribir aquí e imprimir, eso va a ser la línea número 1. Sí, luego de que tomó la línea número uno, pues va a leer ¿no? número 1 y 2. Entonces Perdón, como es una opción de lectura, es un proceso que va a realizar el computador. Ahí leyó el número 1 y el número 2, y aquí estamos en la línea número 2, que es esta línea de acá. Luego va a comprobar, y como va a comprobar, necesita eh, una línea de decisión lógica. Entonces aquí necesito comprobar lo siguiente. Como es una línea de decisión lógica, o una pregunta que está haciendo el programa... Aquí esto va a la línea 3. ¿Sí? Y esta línea te recordarán ustedes que tiene dos opciones. La opción verdadera y la opción falsa. Entonces, vámonos por la opción verdadera y vámonos por la opción falsa. Entonces, sí, si, y ahí tenemos la línea 3. Si es verdadero, pues el programa va a imprimir, los números son iguales. Entonces, si es verdadero, esto es falso, perdón, está mal escrito. Si es verdadero, bueno, coloquemos aquí B. El programa va a imprimir en pantalla que los números son iguales. ¿Y quién imprime los números, que los números son iguales? Pues 4. Aquí va. 4. Bien, eh, este 4 debo seguirlo, pero voy a, voy a detenerme aquí, voy a detenerme aquí en este punto y voy a seguir con la opción falsa. ¿Qué pasa si la, si la opción 3 es falsa? Es decir, si el número 1 y el número 2 no son iguales, pues lo que hace va a ser aquí en la opción 5, va ahora a comparar. Entonces, aquí es falso, bajo a otra línea de comparación, que corresponde a un rombo, y en esa línea de comparación va la línea número 5, va el paso número 5. Este paso número 5 tiene dos posibles respuestas, tiene la respuesta verdadera y tiene la respuesta falsa. Si la respuesta es verdadera, es decir, aquí en 5 va a comprobar si el número 1 es menor que el número 2. Si, si esa respuesta es verdadera, pues va a imprimir, oye, que el número 1 es menor que el número, perdón, esto va como rombo, como al epípedo, perdón. Le va a imprimir al usuario, pues la línea 6. Y si es falso, la única opción que queda, o sea, si, si al yo preguntarme si el número 1 es menor que el número 2, y si eso es falso, pues obviamente entonces el número 2 será mayor que el número 1. Perdón, será menor. Entonces pues aquí vamos con la opción 7. Y ahora como todo tiene que tener un inicio, todo debe con confluir en un final. Entonces aquí debo que todo caiga en un final. A mí me quedo, me quedo fuera. Y este es un diagrama de flujo que me muestra o que me ejemplifica este lenguaje de programación que está descrito acá en la parte, perdón, este segundo código que está descrito ahí en la parte izquierda. ¿Hay dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha bien? ¿No se escuchaba lo que dije? Eh, sí, sí se escucha, ¿no, profe? Pues, hablando en mi posición personal, las dudas están en porque, pues, no estamos, bueno, yo no estoy familiarizado completamente con este tipo de procesos, pero supongo yo que en la práctica se irán, se irán afianzando. Bien. bien, la actividad que yo les dejé allí pensada está... Bueno, está planificada básicamente para eso, para que ustedes intenten aplicar estos conocimientos de... Bueno, lo primero es una aplicación de conversión de decimales a binarios, ahí tienen que afianzar el conocimiento, porque vimos acá inicialmente de cómo podíamos convertir de números de decimales a binarios, utilizando cualquiera de los dos métodos para afianzar ese conocimiento. Luego... El punto 3 eh, nos vamos a basar en esta tabla de códigos así, que esta tabla es un acceso aquí directo que tiene, para que ustedes eh, también apliquen y afiancen el conocimiento y van a escribir su nombre y apellido en código binario. Eh, tengan en cuenta que los nombres comienzan por mayúsculas. Nombres propios, su nombre, la primera letra de su nombre y la primera letra de su apellido empiezan por mayúsculas. No van a trabajar con tildes vamos a trabajar con tildes, sino que eh, su nombre va a estar escrito en, en, sin tildes. Si hay ñes o caracteres especiales, eh, lo escriben con si una n como una n. Eh, profe, ¿pero el nombre completo o simplemente...? No, el primer nombre eh, y el apellido, apellido. El primer nombre y el primer apellido, ok. Ajá. Eh, y luego aquí hay una frase que está escrita en binario, y ustedes lo que tienen que hacer es convertirla de binario a, a letras. Entonces utilizando ahí esta misma tabla que ustedes ven acá, van a convertir eso que está escrito allí en binario, lo van a convertir a letras y van a armar una frase. Luego en diagramas de flujo, aquí lo que van a hacer es utilizar este interfaz que se llama Draw.io, que aquí les voy a mostrar cómo se utiliza, y van a realizar los diagramas de flujo para las siguientes acciones. Aquí no van a escribir seguro, digo, simplemente van a, a realizar... Eh, estos diagramas de flujo utilizando la aplicación Draw.io. Aquí luego tienen que, que insertar el, el dibujo de Draw.io. Voy a abrir Draw.io, que es esta aplicación que me permite a mí dibujar diagramas de flujo, un Chart maker. Tenemos que cargue y aquí me permite a mí dibujar diagramas de flujo. Eh, voy a decir después de voy a No fue, pero, pero lo en Word. No sé, creo que también lo hacen, sí. también no, pero esta aplicación está hecha para que ustedes para que sea más fácil ya te voy a decir la diferencia de esto y Word por ejemplo inicio con, un, eh, con el inicio y si quiero editarlo simplemente le doy clic allí y escribo inicio no hay ningún problema en Word pues tendría que insertar una etc. luego eh, supongamos que voy a una línea de paralelogramo ¿sí? lo ubico debajo si yo quiero arrastrar una flecha entonces voy a aumentar aquí el zoom para que ustedes vean allí. Si quiero arrastrar una flecha que vaya desde inicio hasta mi paralelogramo, lo ubico donde está la, el inicio y que se ponga en verde. Cuando está en verde arrastro y sale una flecha directa. Entonces, eh, bueno, es decisión propia, ustedes pueden trabajar en Word o pueden trabajar en esta aplicación que está mucho más sencilla. De ya, ya ahí depende de cómo el grado de masoquismo que ustedes quieran. Entonces trabajan con, bueno, ahí pueden adicionar esto, pueden crear sus diagramas de flujo, editar información, etc. Y cuando quieran exportar esto, si están contentos con eso, simplemente da File, eh, Exportar como PNG, Exportar, lo descarguen, y listo, ahí me lo creo como PNG, lo tengo descargado. Ya lo que tengo que hacer es simplemente insertarlo acá en el, en el archivo que están editando. Cada uno de ustedes va a tener un archivo de estos. Cada uno ¿sabe? crea una copia de este archivo para cada uno. Y en el punto 5 van a, a, a hacer diagramas de flujo para las siguientes tareas simples. Si está lloviendo, traer una sombrilla. Encender el horno y cocinar un pavo por 4 horas hasta que la temperatura de la carne alcance 180 grados. Eh, ir a la tienda y comprar 2.000 de salchichón y un pan de mil y una cola román, y regresar a la tienda, solamente si tienen las tres cosas. Y el punto 6, eh, igual, va a utilizar la interfaz de Draw I.O. para realizar los diagramas de flujo de cada una. Ah, los diagramas de flujo para cuando existía la presencialidad, alistarse e ir a la universidad. Tienen que usar por lo menos todos estos pasos para crear el diagrama de flujo coger la ropa, ducharse, cepillarse, postergar la alarma, ponerse los zapatos, salir de la casa, y de hecho, en el orden que ustedes quieran, pues obviamente es una secuencia lógica, entonces ustedes obviamente no pueden salir de la casa eh, si no se comen el desayuno, yo qué sé, ahí van a preparar el desayuno, etc. Si lo desea, pueden... Editar. Profe, eh, qué pena, yo tengo una duda, o sea, tal vez parezca o, oh, pero es mejor preguntar, eh, resulta y pasa que tengo la cuestión. Cuando uno inicia el diagrama de flujo, ¿tiene que iniciar con la palabra inicio o con una sí. acción? Tiene que iniciar con la palabra inicio. Tal cual como lo hicimos listo vale, gracias. Tiene que iniciar con inicio y tienes que terminar con eh, fin. Profe, disculpe, muestre la, las diapositivas de la figura de inicio, este de impresora o algo así. Que... Sí, claro, claro, de hecho les voy a compartir esta misma... Presentación, se la voy a Aquí está. Son estas. No, pero no dice eso, dice para eh, eso, eso. Exacto, esas. Esperen, si quieren hago, hago lo siguiente, voy a, a guardar esto como PDF y lo voy a subir ya al, al Google Classroom. Profesor, disculpe. Dígame. Yo no tengo la invitación del Classroom, no me ha llegado. En el... ¿Qui ¿Quién habló? Andrés, Andrés, a ver, bueno, tais, ahorita miramos nuevamente, vamos a ver primero si Andrés está invitado. Personas. Profe, en el chat está la invitación también. Sí, en el chat también está el link de invitación. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a enviarle a nuevo invitar. Eh, profe, ¿por qué no eh, pasa el, el enlace de invitación al WhatsApp? Vale. Profe, vas a ir la clase grabada Sí, también, también la de la clase La sesión anterior lo que pasa es que no he tenido En la universidad Ahorita estamos en auditoría Entonces piden una cosa Para las 9 de la noche No tiene clase Entonces es complicado A ver, Thais, eh, me dices que todavía no que Estás confusa y no te es capaz de revisar Un diagrama de producto entonces Vamos a, a tomar un ejemplito y vamos a hacer un diagrama de flujo de esto. vamos vamos a tomar este ejemplo. y pues tú me indicarás cómo realizar ese diagrama de flujo no voy a colocar ahí pues vamos a pegar esto acá bien escribir encima Discúlpame. a ver Y me faltó inicio. Dale, entonces voy a colocar aquí ciertos números que se representa el paso 1, que representa el paso 2, que representa el paso 3, que representa la línea 4, que representa la línea 5. Representa, bueno, voy a escribirle 5.1 porque corresponde a, a eso. Corresponde a 5.2. Esto corresponde a la línea 6. Esto sería entonces 6.1. Esto sería 6.2 porque o sea, no sé si alcanza a ver que está indentado o está dentro de, de 6. Esto sería la línea 7. Y esto sería la línea 7.1, colocámosla allí. Inicio y final no tienen, no tienen número, no les no puedo colocar número. Listo. Entonces vamos a traducir esto al diagrama de flujo. ¿no? Y de hecho en las preguntas que están en el taller, en el taller no... O sea, tú tienes que crear tu... Tu diagrama de flujo con estos pasos. Por ejemplo, si está lloviendo, vamos a traer una sombrilla. Entonces, simplemente tú lo que tienes que hacer es inicio, eh, consultar si está lloviendo. Si es verdadero, traer una sombrilla. Si es falso, pues no traer una sombrilla y termina. Es un diagrama de flujo más sencillo que, que se puede imaginar. De hecho, vamos a hacerlo acá. Entonces, el diagrama de flujo, este de trabucario, voy a borrar esto que está acá. Voy a borrar esa flecha. Listo, inicio. Voy a hacer el punto. El punto correspondiente a este diagrama de flujo que dice: Si está lloviendo, trae una sombrilla. Vamos a hacer un diagrama de flujo de esa tarea sencilla: Si está lloviendo, trae una sombrilla. O sea, el programa debe iniciar con, con un inicio. Acá redundancia, para que aquí la voy yo: Inicio. Inicia ahí con el inicio. ¿Qué tengo que hacer después de iniciar el programa? Preguntarme si está lloviendo. Entonces, si está lloviendo, eso va dentro de un diamante. Sí, dentro de un diamante y en el diamante va la pregunta, ¿está lloviendo? Vamos a subirle aquí la, un poco más para acá y un poco más para allá, para que sea simétrica la cosa. Listo, entonces de inicio, esto también está, ahí está, listo, inicio, entonces yo me arrastro aquí y lo pego acá con está lloviendo, entonces ya hoy de inicio, está lloviendo, me dice la pregunta, qué es la, la pregunta que yo debo responder, eh, entonces esto tiene dos opciones, ¿no? si está lloviendo, pues es verdadero y que es falso, y adicional a esto, esto de finalizar, entonces voy a hacer la elipse de acá de finalizar, colocarla por aquí abajo, colocarle aquí fin, luego ya la, la, la ubico bien con que quede simétrica, para los que tienen trastorno excesivo compulsivo. Entonces, listo, está lloviendo, ahora hay dos posibles respuestas y dos posibles acciones. Si está lloviendo, pues debo llevar una sombrilla y ya termino mi programa. Si no está lloviendo, pues no llevo ninguna sombrilla y termino mi programa. Entonces las dos posibles opciones de este, de este programa, si está lloviendo, llevo una sombrilla, son verdadero, que por lo general verdadero se escribe a la derecha, pero no, en realidad no hay una razón para que verdadero, o falso acá. Simplemente que por lógica voy a escribir verdadero acá a la derecha. Entonces si, si está lloviendo, hay un proceso. El proceso es tomar una sombrilla. Y obviamente abrirla. Nada vale, nada vale que tome la sombrilla si no la abres Listo. Si, si no está lloviendo... Ahorita completo con la flecha, si no está lloviendo, pues no tomar nada. Ah. Y bueno, y si esto va para salir a la calle, pues otra proceso, entonces esto va a ser salir a la calle. Y listo, entonces la opción verdadera, si está lloviendo, pues voy a tomar la sombrilla. Si no está lloviendo, que es la opción falsa, pues no tomo ninguna sombrilla. Okay. Eh, y luego esto se va a complementar con salir de la, a la calle. Y luego esto se va a complementar con salir a la calle. Y pues si salimos a la calle, pues ya terminamos este programa. Y ese sería mi diagrama de flujo para esa tarea simple, que es si está lloviendo traer una sombrilla. Ahora, unas opciones que tienen acá eh, son que ustedes le pueden dar, inclusive, color a, a estas cosas para que sea mucho más bonito, cambiar la fuente, etc. y ahí pueden jugar con su pequeño diseñador gráfico interior. En este diagrama de flujo en particular no hay ninguna pregunta, perdón, no hay ninguna cosa que se le pregunte al usuario, sí, como por ejemplo, ingrese un número o, o Sí, o sea, Por eso no hay paralelito. Esto, esto no lo hay porque no hay ninguna sentencia que me indique que yo le debo preguntar algo a allí. Entonces ahí pueden ustedes jugar con, con estos diagramas de flujo. El, en el punto 6, lo que deben tener en cuenta es que deben usar cada una de estas sentencias. Y si ustedes consideran que deben adicionarle más, pues lo, lo adicionan. ¿Te quedó claro? No sé si, si la explicación. Bueno, ya se ve más claro y, y en ese punto, o sea, para ser específico, bastante entendible. Pero a mí lo que me confundía en primera plana era por saber usar las, las figuras y era lo que a mí me, me enredaba dale, dale. igual eh... por, la, por la función que tenía y también que cuando usted puso el dibujo, el, el ejemplo yo pensé que también había que poner este, la respuesta sí y, y no dentro del, del diagrama y le puedes avisar, sí con doble clic y le puedes adicionar el no ya está. O sea, si tú le das doble clic a una flecha, la puedes editar. En este caso, pues la salida para acá es que no, que la respuesta está yendo falsa. Bueno, en vez de no, puedes colocar falso. Y acá puedes colocar verdadero. No hay ningún inconveniente eso. Vamos a intentar resolver este otro punto, o transformar esto que está en pseudo código, a diagramas de flujo. Aquí no voy a usar draw.io, voy a simplemente dibujar aquí, eh, utilizando los respectivos eh, elementos de un diagrama de flujo. Entonces, como es un inicio, pues el inicio debe tener en cuenta este ovoide. Allí va la opción de inicio. Inicio. Luego, bien, ¿qué sigue después de inicio? Perdón. Lo que sigue después de inicio es que va a imprimir en pantalla a preguntarle algo al usuario. Entonces, como va a imprimir en pantalla, tengo que dibujar un sí Y este paralelepípedo va a llevar la, la línea 1, o sea que es la línea de imprimir en pantalla. Luego va a leer la opción que también la repre representamos con un epípedo. Esta sería la opción 2 con la línea 2. ¿Sí? Y aquí luego vamos con la línea 3 que también le imprime al usuario en pantalla cierta información. Como le imprime al usuario en pantalla cierta información, eso va en epípedo. Esta sería la línea 3. Luego realiza una acción que es leer esa línea 3. Eso sería también un paralepípedo, sin ningún eh, problema, y entonces sería la línea 4. Ahora sí vienen las decisiones, es decir, ahora sí viene un rombo. En ese rombo, pues, va la opción, o va la pregunta, que si la opción 1, perdón, si la opción es igual a 1, aquí va a 5. De esta tenemos dos posibles respuestas, que si sí sea 1 o que sea 2, si no es 1 es 2. O bueno, aunque aquí en la parte 7 tenemos la consideración de otro, por eso es que a, podemos sacar otra flechita acá, pero en el momento solamente vamos a considerar que tenemos la opción que en la pregunta 5 yo creo que la pregunta va a que hago es si opción que la obtuve en la línea 2, ¿sí? si opción es igual a 1. Si esto, es verdadero, o sea, si esto es verdadero, ¿qué pasa si es verdadero? Pues debo realizar la operación matemática de convertir la temperatura. Como una operación matemática va en un. Eh, va dentro de un rectángulo. Y esta sería la opción 5.1. 5.1, que es la opción matemática o el cálculo matemático de convertir la temperatura de. De Fahrenheit a centígrados, que es esta opción que está aquí. Aquí estoy convirtiendo de Fahrenheit a centígrados. Y luego de la opción 5.1, lo que yo le hago es imprimirle al usuario. Como le estoy imprimiendo al usuario, va en un paralelepípedo Y esto sería la opción 5.2. Bien. Listo. Y esto sigue, pero aquí me voy a detener y voy a seguir con la opción. Ahora, ¿qué pasa si esta pregunta, que opción es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si no es igual a 1? ¿Qué pasa si esto es igual a 2? Entonces tendremos que sí si, si la opción es igual a 2, entonces se va a cumplir esta otra sentencia que tenemos acá. Si es igual a 2, aquí es igual a 1, aquí es igual a 2. ¿Qué pasa si se cumple la sentencia de que es igual a 2, o sea, la opción 6? La opción 6 es igual a 2. Entonces lo que ocurre allí es que voy a realizar, perdón, esto es una operación matemática. Lo que voy a realizar en este punto es una operación matemática. Para convertir la temperatura de Fahrenheit, perdón, de centígrados a Fahrenheit. Esa es la opción, entonces 6.1. Y luego lo que hago es imprimirle al usuario la respuesta de eso, 6.2. Y luego aquí esto sigue, pero aquí me detengo. Ahora me detengo en la opción 7. ¿Qué pasa si el usuario eh, no seleccionó ni uno ni dos? Entonces aquí le tengo que imprimir en pantalla, pues le voy a imprimir. Por favor elija una opción válida, esa es la opción 7.1. Y todo esto debe confluir o terminar en un fin. Entonces todas estas tres las uno las termino aquí en fin. Entonces sería el diagrama de flujo para esta, este segundo código que está allí. Aquí utilicé la única variante que que hice ahora fue que utilicé un tercer, una tercera posible respuesta para la pregunta. entonces, eh, les queda ahí de tarea ese, ese taller. Está bastante sencillo. Eh, resuélvanlo, lo envían antes del próximo jueves, o bueno, antes de 6.30 del próximo jueves. Para la tarea de... Perdón, para la pregunta del número de cédula, que también hay una, otra gente de identidad, y lo van a convertir en binario, no sé, supongamos que su número de cédula sea 106, o no, solo 456 Supongamos que ese sea su número de cédula. Pues lo que van a hacer ustedes, esta opción que que divide entre mil, lo que van a hacer es eliminar los el últimos tres números y trabajar con ese número. Entonces van a convertir a binario. El número 1.079.012. Ahora, ¿el número de cédulas ahora tienen cuántas cifras? ¿Tienen 10? Eh, van a trabajar con 7. O sea, las 7 primeras dígitos de su número de cédula. Profe, eh, una pregunta que pena. ¿Cómo es eso de ilustrar el procedimiento? Pues, eh, depende de cómo lo... ¿Cómo lo haya resuelto, si, si, lo, si lo resolviste utilizando eh, las, la columna, de, la columna de, de potencias o lo resolviste utilizando las divisiones. Entonces, debe ilustrar cómo lo resolviste. Para bien. eso le puedo, le, se le puede montar una foto del procedimiento hecho de pronto a mano. Sí, sí de hecho, esa es la idea. Arman ah, uno y lo suban ahí. Ok, listo, profe. Bueno, no sé tiene alguna otra duda. Eh, profe, una pregunta es que ¿cómo se haría para pasar de binario a número normal si, sin el método de las divisiones? ¿Cómo así? ¿Vas a pasar de este número a este otro número? O sea, ¿cómo se podría pasar de binario a, a números estándar? Pues bueno, tienes que multiplicar por dos cada uno de estos números con la potencia. Esa es la, la opción más rápida que te puedo dar. Ok, listo, vale, gracias. Recuerda que este sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8. Perdón. Tendría que multiplicar ese número por 2 elevado a la 8. No, mira, con 2 a la 0. ¿Sí? Entonces, 2 a la 0. Vamos a. El primer dígito de tu número binario corresponde a 2 a la 0, que 2 a la 0 es 1, y lo vas a multiplicar por este número. Entonces tu número en, en decimal va siendo por ahora 1 más. Este corresponde a 2 a la 1, eh, pero como lo multiplicas por 0 no importa. Este corresponde a 2 a la 3, que 2 a la 3 es eh, 8. Por 1, pues va siendo 8 más, y así sucesivamente hasta que luego al final si suman los números decimales y obtiene el número número final. ¿Sí me entendieron? Eh, sí, profe, gracias. Ok. Está el proceso inverso, simplemente multiplican ahora por, por las potencias. Por eso es que yo les dije, esta es mucho más sencilla que la otra. Pero bueno, cada quien trabaja como, como mejor le, le parezca. Pues las divisiones son más fáciles para hallar un solo número, pero cuando tienes varios números que vas a hallar a decimales, pues debes usar esta tabla que es mucho más sencilla. Ya lo acabo de hacer con el 165 que mostró ahora Profe y... Y sumando me dio 165. Perfecto, entonces ya estamos, estamos, claros. Exacto, gracias. Bien, entonces ahí les dejo el taller. No sé si tienen otra duda, si, si no es más. vemos eh, allí por el día de hoy. Y si pueden ir adelantando tema, para la próxima clase vamos al lenguaje de programación, un lenguaje de programación llamado Python. Si pueden ir leyendo algo, sería magnífico. Sí, ya voy a subir, de hecho, acá en el clato, voy a subir la, la clase en, en PDF que la acabé de generar ahí. Perdón, un segundo... Sí señor, ya si no tienen más dudas, eh, nos vemos entonces el próximo jueves. Listo, profe, nos vemos. Listo, gracias. Hasta luego. Bueno, Un abur Chao. Hasta luego, profe, chao. Luego voy a dejar de llegar también.